El pasado miércoles, el presidente Danilo Medina inauguró en el sector Los Jardines de esta ciudad de San Francisco de Macorís el Centro Educativo Cristo Rey. Tras su visita en la zona, residentes han denunciado que ante el mal estado de sus calles, las autoridades solo se preocuparon por asfaltar la vía donde transitaría el primer mandatario. La situación del, del sector es que mucho polvo, nos falta el asfalto, ya inauguraron la escuela hace dos días y mira cómo se ve la condición de la calle, la precariedad de nosotros, que pagamos todos los impuestos, no nos tienen ubicados bien arreglados, nosotros vemos cómo tienen la calle, lleva, todavía tengamos 12 años ya pasando de esta calamidad, mira cuántos niños, ese polvo, cuando llueve se enferman de la gripe y cuántas cosas sucesivamente. Reiteran el llamado a las autoridades, pues la problemática los mantiene preocupados. ...echaron un chin de asfalto por donde iba a pasar el presidente... ...y mire los otros... ...las otras entradas están toditas sin asfaltar... ...aquí cuando llueve un caos... ...no sé qué fue lo que inauguró... ...que inauguró el centro escolar nada ¿no, más... ...por las calles, mire cómo están... ...que por favor que vengan a auxilio de nosotros... Y, ...y nos resuelvan el asunto de las calles... ...y, lo, y los contenidos, que mira, lo dejaron a medios talles... Y... ...siempre lo hemos denunciado, lo que pasa es que... El gobernador hace caso mutuo, no no, no no atiende. En numerosas ocasiones han exigido la reconstrucción de sus calles. Hasta la fecha todo se ha quedado en promesas olvidadas. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.